Hola amigos de YouTube, aquí su amigo TV Full Premium nuevo video. En esta ocasión te vengo con el top series médicas para disfrutar en casa y aprender sobre la medicina, anatomía y todo lo relacionado al cuerpo humano. Bueno, la primera serie que te recomiendo se llama Doctor Romántico. En inglés, Doctor Romántico. Esta serie consta de dos temporadas y está... En HBO Max, obviamente la serie por defecto es coreana, está subtitulada en HBO, pero también la pueden ver gratuitamente en una página llamada Doramas Flip o una aplicación Doramas Flip. La siguiente serie, la número 2, se llama Gold Doctor del año 2003. Esta es una serie coreana también. Esta serie actualmente se encuentra en la plataforma de Netflix, pero para verla totalmente en español. Ya que Netflix solamente la tiene en coreano Busquen la, la página Doramas Flix Y la van a poder disfrutar en español La tercera serie es Tulka Se llama Doctor Milagro Esta serie es sumamente Interesante está actualmente en HBO Max Pero también la pueden buscar En una página llamada Series Tulcas Entre otras La siguiente serie se llama Do Dalkeu, Dalteo, es otra serie médica, obviamente coreana, la otra serie se llama Good Dog Dokuta, también es otra versión de la serie de Doctor Milagro en coreano, obviamente, y la última es Gorge Doctor, o sea, Doctor Fantasma, esta serie es sobre un doctor que tiene habilidades y bla bla bla, esta, esta serie está en la página llamada entre películas y series y no me recuerdo y está subtitulado ya que por defecto creo que es coreano bueno este es el top suscríbete de like para más recomendaciones este es el top número 10 número 11. vamos a ver tan combinado los dos porque ya en total ni sé cuántos toques que llevo ya sabes hasta pronto